En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunícate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocampesca.com.ar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 Por ahí venimos con otro, Río de la Plata, zona norte, arranque de temporada 2022, excelente. Estamos a 3 de mayo, Peque pique muy continuo, la verdad que un arranque de temporada hermoso. Mirá que, que tamaño de pescado, qué lindo, pejerrey clásico del Río de la Plata, zona norte. ¿Contento el pescador? Uf. ¿Qué te parece? Muy bien, muy buen pescado. Vamos. Uf. Qué bárbaro. Felicitaciones al pijarro, muy bien papá. Zona norte, tremendo, tremendo, aparte de la fuerza, ¿no? Venía, no te quedes con las ganas de venir a pegar un, un pez de de esto, la verdad que son una maravilla, una cosa de loco, excelente.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 Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunícate al teléfono 2215 92 1746. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada.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 Comunicate al 11 63 98 59 96. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 22 67 52 74 04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 Bueno, seguimos anti bárbaro.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 En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. Facebook.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 Excursiones de pesca embarcado. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Gerlain. Dispone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473 46 72. Facebook Santiago Gerlain. En Laguna La Zoraida podés contratar los servicios de Diego Soler, el Aspero. Dispone de lanchas tracker 620 totalmente equipadas con o sin guía celular de contacto 3462 61 49 22 en facebook diego soler el áspero en laguna la picasa podés contratar los servicios de luis formaggio chino pesca experiencia y responsabilidad celular de contacto 2 477 46 4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formagio. Otro acá de Aníbal. Felicitaciones. Muy linda la pesca viene, muchachos.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 con los lindos pejes, muy buen tamaño muy lindo, muy parejo el pescado, bárbaro esto es pique y pique y pique y pique. Pica y pica, Eduardo. Es tremendo, es tremendo. Sí, es tremendo. Totalmente, o sea, para el aficionado que quiere empezar a practicar con el peje a conocer cómo es la pesca pejerrey, la laguna ideal. Sí, es la laguna ideal, esto está para disfrutar y de momento saber. Perfecto. Mira la caña, como trabaja. Mira, mira. Mucho pescado de este parejo, 400, 500 gramos. Este pescado es un pique casi permanente que tenemos.